Buenas tardes amigos y amigas, estamos acá con Pablo Ambrosetti en La Historia Necesaria y sería necesario por ahí prender el aire acondicionado también, ¿no es cierto? Además, ¿Cómo andas Pablo? Bien, bien, buenas tardes a todos, a todas, sí, ya estamos entrando definitivamente en el verano, eh, la semana pasada nos asamos colectivamente, bueno ahora nublado pero lindo. Está bien, aparte está que, está que sale, que no sale, ayer salimos a hacer unas notas y las notas, la nota se definió en 20 minutos, porque dejó de llover y salió el sol. Sí, sí, sí. Así que salimos a la calle a hacer una nota. escúchame ¿por dónde vamos a transitar hoy? Bueno, a ver, este... noviembre, arrancamos el mes de noviembre. Y si bien la historia no. Eh, la historia no tiene que ser secuestrada por el almanaque ¿no? Donde nos obligamos eh, indefectiblemente a referenciarnos en el calendario, o en las efemérides. Sí, eh, me pareció importante, por la coyuntura colectiva que estamos atravesando a escala no solo nacional, sino a escala regional, reivindicar, no como siempre decimos, no la vida personal, no la biografía, porque eso hoy lo resuelve Wikipedia con un clic, sino mm, la importancia colectiva de un personaje, no digo desconocido, pero, desde mi perspectiva, muy poco valorado, que el viernes, el 5 de noviembre, va a ser un aniversario de su muerte. ¿no? El 5 de noviembre, pero del año 1975, producto de una septicemia, o sea, de una infección generalizada del cuerpo, murió en la clandestinidad eh, con apenas 45 años de edad, el que para muchos, me incluyo entre esos muchos, fue el más grande referente mmm, político-sindical de la historia, de por lo menos, del país, que fue el cordobés Agustín Tosco. Agustín Tosco. Agustín Tosco fue un, eh, un, un criollo de origen piamontés, nacido en la provincia de Córdoba, primera generación de argentinos, de una familia, eh, vamos a decir así, de trabajadora, de pequeños, pequeños productores, que cursó los estudios en la escuela primaria y secundaria pública de la provincia, donde con esfuerzo y con cierto nivel de, de, de destacamiento personal por sus condiciones, se recibió de técnico electromecánico, ingresó automáticamente en el mundo profesional como trabajador, matricero, electricista, soldador, e inició a partir de los años 50. Eh, el, la carrera sindical, vamos a decir así, este, como delegado primero, luego como representante y congresal de la CGT, en, la, en el sindicato de y fuerza histórico sindicato muy importante, que aglutina sobre todo a los trabajadores electromecánicos de la industria eh, de los productores de energía. A este, Agustín Tosco le tocó transitar, no digo en el anonimato, pero como una figura absolutamente menor, Toda la experiencia política que significó para la clase trabajadora Fabril, eh, la experiencia peronista, este, y le tocó también eh, vivir, también como en, un, en un segundo plano, vamos a decir así, la experiencia que significó el, derro el violento derrocamiento del gobierno Perón, de, de Perón y la revancha patronal que eh, significó, primero, el, la la dictadura de, de Lonardi y Aramburu puntualmente, y luego, vamos a decir así, eh, la revancha patronal empresarial que se llevó adelante, sobre todo durante el gobierno de Frondizi, de liga y posterior. Él se formó en la experiencia de la fábrica, en la experiencia con sus compañeros y compañeras este, trabajadoras, muchos de los cuales eran peronistas, y se formó al calor o en el fragor, vamos a decir así, de ese gran periodo de la historia argentina que llamamos la resistencia. Eh, hay algunos autores, con justa razón, que dicen, bueno, el periodo que va entre el 55, derrocamiento de Perón, uh -huh. y las elecciones que lo llevan a campo a la presidencia el 11 de marzo del 73, es un periodo que deberíamos llamar la resistencia peronista. Otros, eh, matizamos esa caracterización... Porque decimos que, en realidad, no fue una resistencia de los y las peronistas, sino fue una resistencia de la clase trabajadora en su conjunto. Claro. Los que adherían a esa vertiente ideológica y los que no. Y que, de una u otra manera, la clase trabajadora, con sus debilidades y fortalezas, resistió de una u otra manera. Para hacer un repaso generalizado, cuando se produce el derrocamiento de Perón, en esto hay que reconocerle coherencia política a las dictaduras militares argentinas y latinoamericanas, el foco de la represión sistematizada es sobre el movimiento obrero organizado. De los sindicalistas que eran rebeldes. De los, claro. Y de, y de los sindicalistas incluso que no eran rebeldes, pero que por el solo hecho de representar trabajadores también ya eran sospechosos prima vale. facie. ¿no? De hecho, la, eh, la dictadura de Aramburu... Eh, Interviene en la CGT, eh, o sea, manda un interventor militar que hasta irónicamente se llamaba de apellido Patrón La Planeta. O sea, hay que mandar a un interventor sindical que tenga de apellido Patrón. ¿no? Bueno, hasta como un, un, un acto de, de humillación final. ¿no? Donde se prohíbe la actividad sindical, se condena con tres años de prisión la participación o incitación a una huelga se congelan los salarios, se le quita la personería jurídica, gremial y sindical a todos los sindicatos. Garrieron con todos los derechos sindicales sin ningún tipo de sin problema. Sin ningún tipo de, de problemas, porque hay que entender que las dictaduras son militares, son en realidad la expresión política del revanchismo de clase. Claro. Eso no es un invento argentino, eso pasa a nivel continental. Sí, sí, sí. Lo cierto es que en el año, sobre todo finales del 56 y comienzo del 57, la dictadura militar era insostenible y el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburo, que siempre es bueno recordar, fue el nombre original de la avenida Jaureche durante varios años. Digo, como vecinos del distrito eh, tenemos que recordar que esa avenida, que hoy afortunadamente lleva el nombre de Arturo Jaureche, se llamó durante mucho tiempo Pedro Eugenio Aramburo. Y que hasta el año 2013, en la esquina del bar que se donde se encontraba el famoso bar en Cinco Esquinas, eh, uh -huh. Edu, eh, Fernando Sept, Eduardo VII, uh -huh. eh, había una placa hasta el año 2013, una placa de bronce, que decía, esta calle se llama y se llamará por siempre, Pedro Eugenio Aramburu, Mártir de la Libertad, 29 de mayo de 1970. Y ahí había un monolito. No sabía. Hasta bien entrado los 70, busto con la figura de Aramburu. Digo para recordarlo. Hoy afortunadamente, desde el año 2013, eso ya no existe más y ahora en algún momento nuestro distrito tendrá que dar el paso adelante que significará cambiarle el nombre a la Avenida Roca. A la Avenida Roca. Y ponerle Avenida de los Pueblos Originarios sí. o un nombre que haga menos referencia a un personaje nefasto de nuestra historia. Lo cierto es que Aramburu, antes ser una calle, fue un tipo que lamentablemente gobernó este país entre el 55 y el 58 y descargó una, una, una violenta política represiva contra los sectores populares, especialmente los trabajadores. Lo cierto es que en el año 57 eso era insostenible, porque las dictaduras son insostenibles en el tiempo, claro. y entonces comienza un proceso de lo que la dictadura llamaba democratización de los sindicatos. Cuando alguien con charreteras y traje verde oliva dice democracia, uno tiene que empezar por lo menos a sospechar, y si tiene memoria histórica, a temblar. claro eh, porque hay, hay una antinomia discursiva hay algo, dice, discúlpeme pero me parece que hay algo que es, es como que Drácula lo pongas al frente de la Cruz Roja Internacional sí, y el Banco sí. de Sangre dice el Banco de Sangre Bueno, <risa> eh, lo cierto es que ese proceso de, entre enormísimas comillas democratización sindical dice bueno, los sindicatos van a recuperar su personería jurídica los sindicatos van a poder volver a realizar actividades sindicales que no incluyan huelgas van a poder ejercer la representación colectiva de los trabajadores, pero con dos observaciones. Dice el bueno de Patrón la Planet, o sea, Aramburu. No van a poder elegir, o mejor dicho, con tres observaciones, no van a poder elegir en sus cargos a ningún secretario general que haya pertenecido al régimen de puestos. Es decir, no queremos que vuelvan a elegir a los viejos dirigentes sindicales peronistas. ¿A qué se deberá eso? Bueno. Segundo elemento... Y esto es importante, eh, estos, nuevos estos nuevos secretarios generales, estos nuevos representantes sindicales, van a tener que eh, demostrar una, una foja de servicio, una especie de prontuario que no los vincule con el régimen de puesto, con la dictadura, o sea, con el peronismo. Y el tercero, y aquí está el tema, y esto es bueno recordarlo porque es un histórico caballo de batalla de la derecha argentina, ya sea militar, liberal radical o cambiamista, mm. se va a permitir la libertad sindical. Uno escucha esa palabra y todo parece que suena lindo. Pero como toda palabra que suena lindo, atrás se esconde algo más oscuro. ¿Qué era la libertad sindical? En nuestro país, desde el año 1944, mm. por, por, por decisión del, del, eh, del entonces ministro de Trabajo y previsión Social, pero mm. dice, bueno vamos a, a reconocer un único sindicato por rama de la producción. ¿Qué quiere decir esto? An antes de Perón, vamos a poner un ejemplo que es el que por ahí es más gráfico y el que más conozco desde lo personal. Trabajador de la construcción. Vos tenías sindicatos de marmoleros de Morón, sindicatos de carpinteros de aluminio de La Ferrere, este, agrupación federativa de colocadores de azulejos, plomeros unidos de Berazategui. Todo eso estaba dispersado. Claro. Eso puede ser muy democrático, pero ¿cómo logran aunar todas esas federaciones y agrupaciones sindicales y elevar un mismo pliego de peticiones a la patronal? No existe nunca. ¿Qué se garantiza la patronal fraccionando y atomizando el movimiento obrero? Que nunca haya un, una huelga general. El gobierno de Perón, por el motivo que haya sido, dice no, los obreros tienen que estar organizados en un único sindicato de rama de producción. Y eso... Si bien puede ser cierto que despluralizó al movimiento obrero, también es cierto que lo fortaleció. Porque vos ahora tenés una Cámara Empresaria de la Construcción y tenés un sindicato nacional, la UOCRA, que dice, bueno, a ver, vamos a discutir las condiciones de trabajo, no de los albañiles, de albañiles, plomero, azulejero, ceramista y a escala nacional. Claro. Es decir, tenés dos gigantes, uno que representa el capital y otro el trabajo, que disputan la relación entre el capital y el trabajo. El, la dictadura de Aramburo dice, no, eso hay que fraccionarlo. Y ahí, en ese congreso normal, normalizador que convoca la dictadura en 1957, aparecen tres grandes eh, variables del movimiento obrero. Una variable, que era lo que se llamaban los sindicatos amarillos, mm. casualmente, mm. y lo decimos en coyuntura electoral, donde estaban sindicatos que respondían a la UCR, los bancarios, o los sindicatos que respondían al Partido Socialista, los empleados de comercio, que eran abiertamente colaboracionistas con el gobierno de Aramburu, sin ningún tapujo. Un sector del peronismo, eh, que era lo que el gobierno de Aramburu llamaban los peronistas este, dialoguistas, enorme comilla, que eran... Delegados y sindicatos peronistas que decían, bueno, si el peronismo fue hermoso, pertenece a una etapa del pasado, hoy la coyuntura es otra, y el movimiento obrero tiene que negociar con el gobierno que esté para no perder las conquistas alcanzadas. Y otro sector, donde había muchos peronistas, pero había también muchos sindicatos no peronistas, puntualmente comunistas, que, que eran muy fuertes en el movimiento obrero, Lago, los Metalúrgico, Luz y Fuerza, Textiles, que decían, nosotros con la dictadura no negociamos, no negociamos. nosotros con las patronales no negociamos, no la de... única garantía que tenemos para, ten... para conce... mantener lo que conseguimos es que la dictadura se vaya y que hace un... a un gobierno sensible a los intereses populares. Es decir, había una disputa muy clara en cuanto al rol estratégico de la clase obrera. Ese Congreso normalizador... Entre enormes comillas de la CGT, termina, como no puede ser de otra manera, a la piña. Y es sí, porque había. Había una. De fondo una, no era una, una cosa elegante, sino que, que había. Había una un, disputa de fondo. Había una, una disputa Muy, profundo, muy, muy profunda. Muy profunda. El gobierno termina clausurándolo, obviamente, y del sector combativo, vamos a decirle así, surgen lo que se llamó las 62 organizaciones obreras. No eran las 62 organizaciones peronistas, 62 organizaciones obreras que dicen, nosotros tenemos una estrategia de enfrentamiento absoluto con, con la dictadura. dictadura. Claro. En ese sector es donde comienza a hacer sus primeras armas. Agustín Tosco, siendo muy joven, estamos hablando, 1957, tenía 27 años siendo muy joven, delegado cordobeses por, por Luz y Fuerza fue él. Muy amigo de, de Osvaldo Bayer. Bueno, ahí, vamos, ahí vamos a llegar, ¿no? Mm. Donde comienzan a forjarse en la idea de que el movimiento obrero tiene que asumir el protagonismo de la lucha contra la dictadura y la lucha por la recuperación de, las, de la democracia política. claro Es decir, no podía dejársele a los partidos políticos, a ninguno, ni siquiera al mayoritario, que era el peronismo, que estaba proscripto, la recuperación de democracia. La recuperación de la democracia se hace a través de la lucha de la clase trabajadora. Claro. Que luchando por sus intereses, lucha por el colectivo de la patria. Lo y cier... toda la sociedad tiene que luchar por ah, la igual. democracia. Lo cierto es que en el año 58 uh -huh. eh, se llama elecciones y ahí se produce un acuerdo de cúpula. No lo digo peyorativamente. Está bien. Un acuerdo de cúpulas entre el sector progresista de la UCR, que representaba a Frondizi... Y Perón, el famoso Pacto de Caracas en 1958, donde Perón se compromete a, a mandar votar por Frondizi y Frondizi se compromete a ganar las elecciones y a devolver la autonomía a los sindicatos. Lo cierto es que la dictadura de Aramburu, que había hecho campaña abiertamente por, por Ricardo Balbín, se encuentra con que gana Frondizi, para sorpresa de propios y extraños. Lo interesante es que Frondizi gana con 4 millones y medio de votos, segundo sale Balvin con 2 millones y medio de votos y tercero sale el, blon, el voto en blanco con un millón 700 mil votos. Que eran obreros peronistas. Claro. Obreros peronistas que pertenecían a esta corriente autonómica que decía mire general, está muy bien el acuerdo, pero nosotros a Frondizi no lo votamos. Dale. O sea, nosotros luchamos por su vuelta sin condicionamientos. Es decir, marca y derrumba un poco esa idea de que el movimiento obrero era el furgón de cola de las decisiones de Perón, porque acá lo que estamos marcando es que 1.700.000 obreros dijeron, de este pacto nosotros no participamos, claro. nosotros decidimos luchar. Y ahí se constituye una corriente al interior de la CGT, que era la única central en ese momento, que asume la bandera de lucha y vuelve, lucha y vuelve Perón, pero aparte del enfrentamiento a la dictadura y al gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi, que tiene muy buena prensa, hay que recordar que fue el gobierno que inició el proceso del ferricidio argentino. O sea, acá no, no vamos a quitarle mérito a Menem en eso, pero el primer desmantelamiento de vías ferroviarias lo hizo el gobierno de Frondizi, por asesoramiento de un, de un norteamericano, Larkin, que no es metafórico, Llevó a Frondizi un plan, que le puso, plan Larkin, o sea, le puso, lo firmó inclusive, para desmantelar el tendido eléctrico, de, eh, el tendido ferroviario, de, a las áreas de la, del país donde no eran rentables. Es decir, el proceso de ferricidio lo inicia la UCR en el gobierno de Frondizi. Y es el gobierno de Frondizi el que inicia el proceso de privatización. ¿Por qué? Porque privatiza el frigorífico Lisandro de la Torre, que era municipal sí. en la zona sur de la capital federal, y se lo entrega a una empresa norteamericana, que produce una huelga enorme entre diciembre del 58 y febrero del 59, donde el ejército reprime violentamente esa huelga y ahí el gobierno de Frondizi, por decreto, sanciona lo que se llamó el plan Conintes, que era un plan con Conintes, con moción Interna del Estado, ...todos los delitos que cometía un trabajador... ...corte de calle... ...sabotaje industrial... ...participación de huelga... ...reparto de panfletos... ...pasaban de la órbita civil... ...a la militar. ¿Mm? Bien pesado. Y como si fuera poco... ...en el año 1960... Frondizi puso de ministro de Economía... ...a Álvaro El Sobray. Lo conozco. Sí, suena, ¿no? Los más sí. grandes nos acordamos. Sí. Que inaugura la frase... Achicar el Estado es agrandar la nación. Y achica el Estado, que esa la mantuvo esa frase, la dictadura militar como asesor. Del 76 no tenía como estico, asesor. Ponían, este, los argentinos son derechos y humanos, aparecían en los vidrios mm. de los autos, y esa otra que decía, achicar, achicar el, el Estado, Estado es, agrandar es agrandar la nación. Agrandar la nación. Eh, pa, eh, no se acuerda. Despide de esa cosa. a 250.000 trabajadores del Estado, no. achicó el Estado, y comienza el proceso de transferencia, de provincialización de la escuela y la, y la salud. Hasta 1960, todas las escuelas y todos los hospitales eran de la nación. O sea, los bancaba el presupuesto nacional. La ¿Qué? provincia no tenía ¿Qué? que poner plata. ¿Qué hace ahora? El gobierno, gobierno provincia el gobierno nacional le dice al gobernador de, estamos inventando Chaco, sí. a, a partir de ahora las escuelas van a hacer, empezar a ser tuyas. Van a ser tuyas, las vas a tener que pagar vos. Y el otro le dice, yo no sí. tengo plata. Bueno, ahí está el problema. De hecho, hoy, hoy, la simetría que tenemos solamente a nivel presupuestario y salarial entre los trabajadores de la educación y la salud en las 24 provincias donde vos tenés, por ejemplo, salarios, vamos a decir así, razonablemente dignos, hablo en el caso que conozco que sí. es en educación, como pueden ser en el caso de la provincia de Santa Fe, o incluso la capital federal si se quiere, a salarios bajísimos, como pueden ser los de Chaco, Tucumán y Santiago del Estero, es la consecuencia directa de ese proceso sí, claro. de provincialización que inició el gobierno de Frondizi Y aparte porque indirectamente es, es la llave de la privatización, porque como la única herramienta que les permitían para hacerse dinero, decía, bueno, ¿qué empresa provincial hay para vender? Bueno, ahí está. ¿No? Entonces ese, ese a, proceso, a vender. Ese proceso, vuelvo a decir, no le vamos a quitar mérito a Menem, pero ese proceso de provincialización, municipalización y privatización, comenzó con el gobierno de Frondizi, que no hay que olvidarse, que fue el que introdujo en, las en, la, en la República Argentina las universidades privadas. Y, e, e inauguró el sistema de subsidio estatal a la educación privada. Es decir, hay mucho de los problemas estructurales que tenemos hoy como país que vienen de esa presidencia. Lo cierto es que el movimiento... Y hubo oportunidad y tiempo para sí. desmantelar eso. ¿no? Bueno. Hubo bastante oportunidad y tiempo. Lo cierto es que esa, ese, ese, ese gobierno, obviamente que generaba aplausos en los círculos empresarios, en la Embajada Norteamericana, en los titulares del gran diario desarrollista, que era Clarín en esa época, generó también una gran resistencia en el campo popular y principalmente en la clase trabajadora. Y ahí comienza a forjarse, a partir de los años 60, figuras nuevas y emergentes del, del movimiento sindical que comienzan a cuestionar ya no solo al gobierno, sino al sistema capitalista en su conjunto. Y ahí aparecen figuras diversas, como René Salamanca, cordobés también él, que representaba a los mecánicos, el esmata, vinculado al maoísmo, al al maoísmo, al sí. marxismo chino. Este, Raimundo Ongaro, representante de los papeleros, que venía del de social, social cristianismo, eh, también un hombre muy combativo. Osvaldo Bayer, que fue secretario general de los trabajadores de prensa, sí. anarquista él. Este, Atilio López, de los este, también sindicalista, vinculado al, al peronismo, vamos a decir así, combativo. Y por supuesto, Agustín Tosco. Un hombre que si bien no tenía afiliación partidaria, porque nunca quiso tenerla, era un hombre del Partido Comunista, nunca afiliado, pero un hombre del Partido Comunista, y que comienza a crecer y a ascender dentro de la clase trabajadora cordobesa y en algún sentido nacional. Lo cierto es que en los años 60, ya este, en pleno gobierno de, de Ilía, también un gobierno con demasiada buena prensa histórica, las condiciones de la clase trabajadora no solo se habían empobrecido, sino que también se habían endurecido las políticas represivas del uh -huh. Estado. Y al mismo tiempo comienzan a aparecer en la región movimientos, ya sea que vía por la lucha armada, vía por la lucha estudiantil, o vía por la lucha política, comienzan a cuestionar, vuelvo a decir, no solo a los gobiernos de turno, sino comienzan a cuestionar la política estructural, ...del sistema capitalista, la presencia del imperialismo norteamericano... ...la multinacionalización de la economía... ...y la expoliación que estas grandes empresas hacen de las economías latinoamericanas. Ese pináculo de, de efervescencia popular alcanza su cénit en el año 60, 1964, ...cuando la CGT, que se encontraba dividida, obviamente, entre los colaboracionistas o negociadores y los más combativos, lanzan el famoso plan de lucha de 1966. Una serie de huelgas, movilizaciones, sabotajes industriales, que terminó en derrota por el movimiento obrero, que terminó siendo aplastado por la dictadura, pero que sirvió para que el movimiento obrero acumule la experiencia de la necesidad de elaborar un programa político propio. Y ahí, Agustín Tosco, junto con estos otros compañeros que hemos nombrado y otros, seguramente, mucho menos conocidos, comienzan a forjarse en la experiencia que significaron grandes plenarios del sindicalismo combativo, que no casualmente se realizan en la provincia de Córdoba, en La Falda primero y en Huerta Grande después, que yo le recomiendo a, a los televidentes, a las televidentas, hoy lo googlean, está en cualquier lado, eran programas políticos donde la clase trabajadora decía cómo había que gobernar. Es decir, ya el dirigente sindical no era un gestor que conseguía prebendas menores y sectoriales para un trabajador que tenía un conflicto con la patronal. Era un dirigente político que representaba los intereses de la clase trabajadora y que decía, 1964, tenemos que discutir el latifundio, Claro, empezó a hablar de la forma de vivir. Bueno, exactamente. tenemos que la forma de vivir? ¿Cómo va a vivir una persona? que claro. ¿Qué es un trabajador? ¿Qué cosas necesita? Bueno, y cómo se tiene que organizar el país en beneficio de los que lo construyen, que somos claro. los trabajadores. Es decir, la clase obrera comienza a desarrollar programas políticos. El país tiene que ir para allá. Comienza la clase obrera a decir, hay que discutir la deuda externa, que en ese momento ya era un problema. Hay que discutir la relación este, con Estados Unidos. Hay áreas de la economía que tienen que ser absolutamente monopolios del Estado. Mm. La, la propiedad privada hay que respetarla, pero tiene que tener función social. No puede ser que la propiedad privada sea resguardo solamente de valor y de lucro. Es decir, la clase trabajadora comienza a desarrollar programas políticos. Mm. Obviamente, cuando una parte del movimiento obrero... Quiere conducir un proceso de emancipación nacional y de organización, vamos a llamarla así, poscapitalista o no capitalista. Y otra parte del movimiento obrero dice no, nuestro trabajo es negociar y garantizar prebendas y condiciones de, de explotación dignas. Hay una disputa de fondo. Y hay una disputa de fondo porque te... quizás... Perdón, pero me parece que te faltó la palabra administrar. Claro, administrar la crisis de composición capitalista, que es lo que una parte del movimiento Mirá, obrero burocrático ve, hace. ¿Qué está pidiendo? Una especie de revolución. Pero ¿por qué no nos conformamos con lo que tenemos? No, ¿no es la coyuntura. Vas a recibir, ¿no? Vas a, vamos a andar todos bien, te hace un guiño. Claro, perdón, y, y recordemos que estamos hablando. porque uno, lo, uno... 1964. Argentina, en ese momento, tenía la clase obrera mejor paga del continente. Claro. Sacando a Estados Unidos, bueno. Pero digo, tenía la, la, digo la clase obrera mejor paga del continente. Entonces, una parte de ese sindicalismo, vamos a decirlo así, burocrático, le decía a sus trabajadores, objetivamente vos estás bien. Y en cierto sentido, podía ser verdad. Y la otra parte del movimiento obrero Vos decía, podés estar mejor. Claro, vos tenés que estar mejor, porque estar todo mejor. lo haces tú, todo es tuyo. Claro. Toda la riqueza de este país la construimos los trabajadores y se la apro apropian un conjunto de empresas privadas y de monopolios extranjeros. Además, en esa, en esa época, eh, no solamente en América Latina, en Estados Unidos, los ¿verdad? obreros americanos también estaban siendo tensionados porque Estados Unidos estaba abandonando lentamente su mentalidad de riqueza Totalmente, forjada en el, a, en el trabajo y empieza a forjar la nueva idea que sigue hasta el día de hoy, que es la riqueza especulativa. Totalmente. Entonces, el, el primer afectado, es decir, en forma silenciosa para todos los, para los sudamericanos, es el obrero americano, y es porque no le aplicaron, o al menos no lo sabemos, la violencia que nos aplicaron en América Latina. No, está bien. Es decir, porque no lo sabemos. Es decir, conocemos la nuestra, y este, pero es una cosa que era, fue muy marcada: el fin de la riqueza a base del trabajo en Estados Unidos ah. y el comienzo de la riqueza. Especulativo. Totalmente. Y esa experiencia que tenía el obrero argentino, que la clase obrera argentina, sin faltar el respeto a nadie, tiene una trayectoria de organización y de lucha que nuestros vecinos de la región, mm. por escala o por condiciones de explotación, no la tienen. Claro. Entonces, esa disputa de fondo termina en la conformación, el primero de mayo de 1968, en lo que se llamó la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos fue una agrupación de centrales obreras de, perdón de sindicatos de expresiones políticas que lanzan el manifiesto el primero de mayo de 1968 donde ahí directamente la clase trabajadora dice luchamos por la construcción de un socialismo nacional 1968 donde hablan del no pago a la deuda del encarcelamiento de los dirigentes que construyeron la deuda con el FMI, del apoyo a la Revolución Cubana, de la hermandad con los pueblos, del fin del latifundio, del impuesto progresivo a las grandes riquezas, de la expropiación de todas las empresas privatizadas en manos de capitales extranjeros. Es decir, un programa de fondo, un programa revolucionario de clase. Y esa CGT de los argentinos, y ahí vamos a lo que vos decías, miren qué interesante, entendió primero que nadie lo que hoy llamaríamos la batalla comun comunicacional, y editaba el periódico, CGTA, que lo dirigía Osvaldo Bayer, tenía a este, Rodolfo Walsh como jefe de editor pa, pa, pa. y a Ricardo Carpani como el ilustrador ¿El de las ilustrador tapas. Tata, ilustrador. de las tapas. Es un, un trío, una delantera tremenda esa. Perdón. Qué lástima no haber él vivido. Él imprimía sí. un millón y medio de periódicos semanales que se entregaban gratuitamente en las fábricas. Repito. Un millón y medio de diarios por semana que se entregaban gratuitamente en la fábrica para que los obreros lean y discutan política. O sea, que pueden haber medios, y esto yo soy muy sarcástico, lo digo yo, no lo dice él, yo soy muy sarcástico, porque quiere decir que ahí pueden haber medios de comunicación que pueden ser, este, que pueden ser útiles, que puede, quiere decir que hay prensa que se puede eh, hacer... Para, para hacer las cosas. Mira vos, qué bien, porque hay gente del campo popular que ataca permanentemente a, a los medios. Así que estaría bueno que hicieran una revisión y vieran ese ejemplo, este, porque no me imagino que se animaran a, a atacar a Rodolfo Walsh, Waldo este, mucho menos a Waldo Bayer este, o al otro de la delantera, como la que se llamaba... a Carpani, Ricardo Carpani. A Carpani. Bueno, eso es, es un ejemplo sarcástico o sea, de mi parte. Bueno, pero también ahí lo que marca es otra cosa, mm. que la clase, ese sector de la clase trabajadora, mm. con su divergencia, porque nombramos que mm. había compañeros y compañeras de distintas depresiones políticas, mm. tenían en claro el programa, en claro, claro el enemigo, en claro la herramienta, deponían las diferencias en pos de la construcción de un claro. proyecto colectivo y no esperaban que se lo resuelva, vamos a decir así, bueno, el Estado estaba en manos del enemigo, pero ni siquiera que se los resuelvan los partidos políticos tradicionales. Se resolvía como clase. Claro, ¿no? Y entendían que el movimiento obrero y sus, sus sindicatos son, lo digo con enormes comillas, el Estado Mayor Conjunto que dirige la lucha de clases. Es decir, ahí se debate la táctica y la estrategia de la lucha que los trabajadores llevamos adelante contra el enemigo común con un programa de acción política, ¿no? Y no es casual que la CGT de los argentinos se, form se forme un primero de mayo del 68 y un año después, el 29 de mayo pero del 69, se, produja, se produzca el hecho más grande en la historia del movimiento obrero de la Argentina, que fue el cordobazo. Estaba pensando en eso. Que fue el cordobazo. Que fue esa insurrección popular que durante tres días tomó la ciudad de Córdoba, donde se daba el enfrentamiento no contra la intervención militar, no contra la dictadura, sino contra la clase explotadora en su conjunto, contra el imperialismo norteamericano, contra las fuerzas armadas y con un programa político donde se veían a obreros, a pequeños y medianos productores agrarios, a e inclusive a pequeños empresarios pymes locales y a los estudiantes universitarios y secundarios aunados en la misma lucha. Justo dio el clavo de lo que le iba a preguntar, este, porque mientras él estaba hablando, hay una parte de mi mente que no le presta atención, hay otra parte de mi mente que claro. sí le presta atención. Este, eh, estaba, pens estaba pensando, Leo, ¿y qué rol jugaban los estudiantes universitarios? Porque él tiene, él tiene razón en algo, que ha pasado en América Latina, que ha pasado en Europa, es decir, cuando el movimiento sindical sale a la calle, se terminó la joda. Uh -huh. Y la gente, más allá de que sí Estados Unidos tiene un montón de cosas que ver y el Departamento de Estado ha bajado forma, la gente en su vida cotidiana no ve a Estados Unidos, sino ve que no tiene trabajo, ve al, al militar reprimiéndolo, ve su eh, drama local y cotidiano. Entonces justo cuando él habla del cordobazo uno empieza a pensar, quiere decir que en el cordobazo estaban unidos los obreros y los estudiantes, y cuando aparecen los estudiantes, aparece la sociedad y aparece, me parece a mí, una cuestión de cambio de convicción cultural, Totalmente. muy de fondo. Totalmente. Entonces, por eso es el éxito, este, hasta el día de, de hoy se recuerda el cordobazo, y será por eso que en Córdoba han trabajado tanto para <risa> desmontar eso. Bueno, a ver, esa unidad que logró la CGT cordobesa entre la lucha de los estudiantes universitarios secundarios, la lucha de los pequeños productores agrarios, y la lucha de la clase obrera mejor paga de la Argentina, que era la clase obrera de los trabajadores mm. eh, metalúrgicos y metalmecánicos de, eh, cordobeses, marca que en realidad, y ahí vamos a lo que decía Tosco, y ahí Tosco desarrolla la, su teoría de lo que él llamaba el sindicalismo de liberación. Cuando a él eh, tiene que teorizar, escribir, en las asambleas, en los cursos de formación política que daba para estudiantes y militantes, él, él plantea que hay un sindicalismo corporativista, que lo que plantea es la resolución administrativa de problemas individuales. Y hay un sindicalismo que él llama el sindicalismo de liberación. ¿Qué es el sindicalismo de liberación? ¿Me aguantas sí. un segundo? Sí, sí. Ya continuamos con esa explicación. Mira. Volvemos eh, acá, eh, sindicalismo de liberación no es muy habitual que uno escuche eso y que usted sabía que Tosco había dicho eso. Yo particularmente lo quiero muchísimo a Tosco. He visto hasta una escuela que lleva su nombre en el barrio de Villa Pueyrredón en la capital federal. Ahí lo vi este a Osvaldo Bayer haciéndole un homenaje hace unos años atrás. Eh, así que me quedé sorprendido desarrollándonos Claro, eso. a ver, este, vuelvo a decir, tarea para el mm. hogar. Al que le interese puede buscar en YouTube porque está no entero, pero está bastante conservado el famoso debate que tuvieron en el año 73, creo que 3, en Canal 13 con Gerardo Sofovich como moderador. Yeah. Este, entre José Ignacio Ruche, un gran exponente del movimiento obrero, vamos a decir, tradicional, uh -huh. de la CGT más vinculada al peronismo, vamos a decir así, y Agustín Tosco, como el representante de la CGT cordobesa y de la CGT de los argentinos, donde debaten sobre los dos modelos sindicales. Tosco ya lo había escrito, ya lo había publicado, ya lo había discutido, ya lo había madurado, pero lo plantea en ese momento. El sindicalismo de liberación, que no es una idea de Tosco, él la sintetiza, era una claro. idea del colectivo que le integraba. Era decir, ¿el movimiento obrero tiene que luchar por salario? Sí, por supuesto. ¿Tiene que luchar por las condiciones de trabajo? Por supuesto. ¿Tiene que luchar por la salud, la higiene, la, eh, la seguridad del interior de la fábrica? Ni hablar. ahora no, El sindicalismo no tiene que administrar la explotación capitalista. Tiene que transformarla. Tiene que preguntarse dónde vive bueno, el obrero, va. cómo se educa, qué locura. Entonces, el, el modelo sindical o el proyecto del sindicalismo tiene mm. que ser, y toma las banderas del peronismo, él dice: mm. la justicia social, la independencia económica, claro. la soberanía política y la liberación nacional. Y la liberación nacional. Es que sin liberación nacional <ríe> no hay nada de nosotros, todo lo otro. Justa, no existe. Ahí va. <ríe> Y la liberación nacional es responsabilidad de la clase trabajadora. Mm. Es decir, el movimiento obrero tiene como función estratégica construir en torno a sí, comandar y direccionar un proyecto político de liberación. ¿Y contra qué nos liberamos? Contra el imperialismo norteamericano y sus dos agentes, las multinacionales y la oligarquía. Eso indefectiblemente, decía Tosco, lleva a la discusión del sistema capitalista en su conjunto y lleva a la construcción de otro modelo, que para él era el socialismo, para otros era el socialismo nacional, para otros sería el orden poscapitalista. Pero digo, la función del sindicalismo es liberar a la patria. Esa famosa fra frase de Tosco, construir un sistema donde el hombre no sea el lobo del hombre, sino su hermano. Ese modelo sindical, ese modelo de sindicalismo de liberación, fue obviamente lo que eh, hizo que esta corriente política del, del movimiento obrero haya sido enfrentada por todos lados. Sí, sí. Por la derecha, por la reacción al servicio del Departamento de Estado y lo que ya sabemos, e incluso, lamentablemente, por hay que decirlo, por una parte de eh, los propios compañeros de clase, que sospechaban que este movimiento, esta corriente política, era demasiado autónoma y demasiado disruptiva. De hecho, un hecho poco conocido... Y que no nos deja administrar. Y no nos deja administrar. De hecho, un hecho poco conocido, algún día lo podremos hablar, un hecho muy conflictivo, no para el peronismo, para la historia del campo popular, es que en el año 1973, cuando triunfa Cámpora, las elecciones, triunfa también en Córdoba, este, Obregón Cano y Atilio López, candidato a gobernador y vice. Atilio López, secretario general de la CGT cordobesa, siendo peronista, amigo, hermano y compañero de lucha de Agustín Tosco. Así, ah, ahí hubo un lío muy interesante, ¿no? Sí. Que ganan y, y que plantean una posición que, si bien era, eran peronistas, muy de izquierda, mm. muy de ruptura con el fondo, muy de enfrentamiento a los monopolios. Lo cierto es que en el año 74 aunque parezca mentira, esto ocurrió, un capitán de policía llamado Domingo Navarro, uh, repito, un capitán de policía provincial, derroca al gobierno elegido en Córdoba. O sea, entra con un grupo armado, mete en cana al gobernador, al vicegobernador, toma la, el palacio de gobierno y el gobierno nacional reconoce el golpe. Reconoce el golpe eh, interviene la provincia, cuando lo que había que hacer era meter en cana Navarro a todos los que participaron poner y reinstalar en su cargo a lo, al gobernador y al vice. ¿eh? Y lo cierto es que a partir de ese momento, y lo decimos con dolor, ¿no? Este, eh, es terrible eso. Eh, sí, la intervención nacional en Córdoba comienza también a intervenir la CGT cordobesa. Y Toscó, eh, luego, eso, luego de la muerte de Perón y la llegada del gobierno. No de María Estela Martínez, sino del loperreguismo. Claro. Re recrudece eso de manera mucho peor. Sí, pues la AAA se dedicó a. a amenazar bueno. a todo el mundo en la época donde, qué sé yo, que me toca a mí más de cerca persecución de militantes latinoamericanos los uruguayos no sí, sí. conocemos, Benedetti se tuvo que ir corriendo eh, Galeano Perdón. se tuvo que ir corriendo Acá, vecino del barrio, a pocas cuadras, sí, vivió sí, Horacio sí, Guaraní sí, que claro. le, le prendieron, fuego sí, sí, sí. Ah, prendieron fuego a la casa Sí, sí, sí. le prendieron fuego a la casa. claro, Horacio Guaraní vivía no muy lejos ¿Entonces? del hospitalito de Urlingan. A mira no sabía Claro, le pusieron una bomba incendiada y le prendió fuego a la casa. No claro, tenía ni idea. Claro. Era vecino del barrio él. Vivía en ese momento en el barrio. Algún día podemos contar la historia. De sí, el... sí, me interesa, me interesa. Este... Yo soy llegado acá a los 16 años, entonces hay un pedazo <coughs> que, no, que me, que me falta, falta. De los 0 a los 16. Lo cierto es que Agustín Tosco ahí pasa la clandestinidad porque tenía pedido de captura. Pero estamos hablando de, de un gobierno democrático. 1975. O sea, Estamos en noviembre del 75. Ahí va. Estamos en el proceso de lo que iba a, a venir. Puertas. Va. estaba las La AAA estaba haciendo el trabajo él, sucio. Él estaba pedido de captura, tenía pedido ah. captura por la policía, estaba amenazado por la AAA. Había pasado durante varios gobiernos militares varias veces preso. Estuvo preso en Rawson, en Devoto. Fue uno de los liberados eh, con el triunfo de Campo, afortunadamente. Y lo cierto es que pasa la clandestinidad vive un tiempo en distintas casas de compañeros que le daban hospedaje clandestinamente, donde se deja la barba, se, se deja el pelo largo para pasar desapercibido, se turnaban los obreros para hacerles las compras y para llevarlo a distinto lado. Lo cierto es que comienza a enfermarse, eh, al no poder ir a los, a los, los sanatorios, claro. obviamente eh, la enfermedad se complica. Él, aparte, tenía un problema crónico de presión, de presión arterial, me refiero, porque era un fumador crónico, ah. y por el estado de estrés que toda la situación sí, se le sí, significaba. Sí, sí. Este, eso deriva en una septicemia que, que no se puede tratar en la clandestinidad. El Partido Comunista, que, que, que era quien garantizaba su seguridad, su seguridad eh, física, mm. le, tra, le tramita un, este, un, un documento falso, y lo interna eh, clandestinamente en una clínica de Lanús cuyo director era afiliado al Partido Comunista y, y, y permite, permite meterlo eh, obreros comunistas y peronistas este, se encargan de sostener económicamente sí, sí, sí, la de familia de... de Tosco finalmente un 5 de noviembre de 1975 con apenas 45 años muere y se va con él, vuelvo a insistir, está mal sustantivizar y personalizar las historias colectivas, pero también los hombres y las mujeres somos símbolos de época. ¿no? Se va con él eh, un modelo de dirigente sindical que excedió a la función meramente administrativa, representativa y administrativa del dirigente sindical clásico. Y se va con él el modelo, lamentablemente, de lo que fue esa enorme experiencia que fue la CGT de los argentinos, la CGT de la cordobesa, y ese proyecto de sindicalismo de liberación, que en el fondo es básicamente lo que, lo que venimos discutiendo hace 200 años. Es decir, no el rol que las trabajadoras y los trabajadores tenemos en el sistema de explotación capitalista, sino la imperiosa necesidad y urgencia que tenemos los trabajadores de intentar eh, modificarlo. Como alguna vez escribiera alguien que no fue obrero, pero que luchó por ellos, como fue Carlos Marx, cuando medio socarrón y sarcásticamente se burlaba de los filósofos, decían, los filósofos se han dedicado a estudiar el mundo pero no se trata de estudiarlo, ¿No? se trata de transformarlo. Bueno, eh, algo parecido, algo parecido le, le queda a Agustín Tosco. No se limitó él y sus compañeros y compañeras a administrar el estado de situación, sino que soñaron, lucharon y trabajaron para transformar el mundo. Lucharon, trabajaron para transformar el mundo. Le eh, digo una buena, una buena not noticia, no es noticia, no es buena idea. Eh, el cuerpo tiene memoria. Y el cuerpo social también. Eh, y los pueblos, tarde o temprano, recuperan la, la memoria. Este, y la recuperan, de repente, en 24 horas. Porque está, está ahí. Este, así que nosotros, yo, me encanta. Como ustedes saben, yo no sabía lo que él iba a hablar y para mí ha sido este, una sorpresa y un regalo, eh, Agustín Toscos, alguien que yo aprendí a conocer de la mano de Osvaldo Bayer, un gran amigo de él, este, y que ha hablado maravillas, no solamente del ámbito sindical, sino de su calidad como persona, que está en sintonía, no podés ser una gran persona y ser un egoísta, no, no podés ser una gran persona y jugar para intereses, de pocas, de pocas personas. Gente, nos vemos la, la semana que viene eh, recorriendo la historia necesaria eh, estamos poniendo luz sobre la historia que se empieza a ver en el presente de decís, pucha, esto se parece bastante a lo que vivimos y para pensar, porque tenemos derecho a no la palabra soñar, a pensarlo a trabajarlo y hacerlo un futuro que sea mejor para todas, para todes y para todas. Gente, no.